Hace la Biblia un impactante texto para esta hora ha llegado al reino todo el que anda en la miseria entienda, para esta hora ha llegado al reino todo el que anda en derrota para esta hora ha llegado al reino todo el que ande en la miseria para esta hora ha llegado a reino. ¿Dónde están las estériles? No las estériles, sino las estériles Ok, al final va a decir quiero ser ester. narra un relato ocurrido en tiempo donde el pueblo de Israel vive en el exilio o sea en persecución y dolor y los sucesos relatados tienen la intención de mostrar la protección de Dios sobre el pueblo de Israel Amén. aún sin mencionarlo que indica que Dios está allí para preservar la vida y el propósito de su pueblo porque si hay algo que tiene esta iglesia es vida y si alguien y si alguien produce la vida aquí es Dios A esta hora le dieron vacaciones a los. En estos momentos los pastores están en las playas de Cartagena y las pobres ovejas aquí luchando con los borrachos en un ambiente infernal. Pero cuando una iglesia tiene vida se le para al diablo de frente y le da la gloria a Dios en medio de la. y aquí a la iglesia que peleen y nos volvemos a ver por allá con los descarriados para el pero parece que hoy tenemos a Dios aquí disponible para nosotros porque cerraron las otras iglesias y que ¡No se rinde! la vida no la negociamos aquí la gloria no la negociamos aquí la libertad del espíritu no se negocia porque si está el espíritu tiene que haber libertad Donde está el espíritu de Dios tiene que haber libertad de Dios se conservó la vida 18, ajustamos ya 18, 24 hoy aquí 18 18 diciembre aquí en medio de las tinieblas que reina no los barrios en medio de los altares. esta iglesia fue levantada con un propósito que cada uno de los que están allí brincando y danzando han sido llamados con un propósito que nos iba a hacer pedazos. Pero Dios solamente, Dios no se necesita un ejército para ganar una batalla. Dios no necesita ni yo. Hemos sido llamados a brillar en medio de la oscuridad. Hemos sido llamados a prosperar donde otros fracasado a cosechar donde la tierra está estéril. Esther era huérfano huérfana de padre y madre tenía un tío llamado Mardoqueo hombre pequeño de estatura que la crió y Mardoqueo la adoptó como su hija y aparece un rey poderoso llamado Azuero, rey Medo Persa o como los historiadores lo describen el gran rey de Persia que reinó sobre 127 provincias. Es decir, como 127 países pequeños. Desde la India hasta Etiopía, hasta la África. Terrador. Y en el tercer año de su reinado dice que ofreció un banquete que duró 180 días de, de desgracia, de lujuria, de maldad. 180 días. Es decir, 6 meses de ostentación de riquezas y de por todas partes y este hombre dice que se emborrachó y mandó llamar a su esposa que se llamaba Basti y Dios iba a preparar un escenario para que entrara la reina Esther. y dice que esta mujer ese día le manda a decir que no va a ir La mujer no no se sujetó a este rey poderoso la mujer se negó Dios puso en ella algo que se negó a este hombre poderoso para no verlo y dice que la elimina y comenzó entonces a buscar una reina nueva y enviaron a las 7, 127 provincias hombres mensajeros que dijeran que el rey estaba buscando una mujer para ejercer dominio y reino Dicen que se preparó para la elección Un año Y le resumo la historia Esta mujer tenía la gracia de Dios sobre ella Y entre miles y miles de mujeres Había una gracia en ella Que no tenía las otras mujeres especial en esta mujer que había sido diseñada para el dolor, para la tragedia pero ahora iba a disfrutar de la gloria de Dios una sencilla mujer como que había sufrido que había perdido todo no se fija en ella a veces queremos huir del dolor ¿sabes que si no sentimos el dolor no sentimos la sensación de la alegría? se necesita experimentar dicen los estudiosos desde contraste sentir dolor porque luego vendrá todo el placer de la alegría de la victoria de la gloria está entendiendo está entendiendo eso y a veces Dios permite con la mujer o el hombre que Dios tenga un propósito tendrá que pasar por momentos de dolor por momentos de proceso por momentos donde parece que la vida la espalda que Dios. y cuando Dios introduce a esta mujer en el palacio lo primero que hace es cambiar la mentalidad de pueblo por una mentalidad de palacio ¿sabe a quién estoy profetizando yo aquí? a gente con mentalidad con mentalidad de pueblo gente con mentalidad de reino sé porque sé que en medio de ustedes Dios va a levantar gente para escenarios mundiales se abrieron las puertas del mundo soplan vientos y Dios está buscando a ese bardoqueo es hacer que ha sido procesado que ha sufrido lo imprecible, Dios está Hermano, aquí hay unción, aquí hay unción metas en la buscar de Dios a ver, que aquí hay unción, aquí hay unción reciban unción, reciban unción reciban, reciban del Señor respeten la gloria de Dios podrán dejar los amigos Te podrán arrancar las raíces, si quieren, naturales, culturales. Podrán opinar de ti los opinólogos, podrán hablar de ti, que tú tienes, que eres chiquito, que eres hermanito, que eres palabrita, que eres oracioncita. Pero Dios te va a cambiar la mentalidad de esta hora. Dios te va a cambiar la mentalidad ahora. La visión de arte no te sirve. Thank you.